vida. ¿Comienza en la concepción o en el nacimiento? Para contestar esta pregunta, debemos examinar lo que le dijo David a Dios en Salmos 139-16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Entonces, ahora debemos preguntarnos, ¿es el aborto un homicidio? mujer cristiana, no te dejes engañar o convencer. Dios considera que un feto es un niño aún por nacer. Un ser humano planeado que Dios está formando a partir del momento de la concepción. En este caso, no importa lo que diga la jurisprudencia humana o cuán política o socialmente aceptable sea el aborto. La ley de Dios tiene prioridad. Así que, la decisión de una madre de abortar es una decisión unilateral de poner fin a otra vida y esta ha sido y siempre será la definición de homicidio.